Buenos días con todos. Este es su programa de Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito. Bienvenidos, Juan David Roalino, Luis Espinosa, Godel y Sebastián Gólez. Les damos la bienvenida a este, a esta, a este programa que llega gracias a auspicio de la Fundación Crisfe. Les invitamos a visitar la página web de la universidad www.usfq.edu.es donde podrán encontrar eh, la oferta académica de la universidad, tanto de pregrado como de posgrado. Y arrancamos el programa de hoy hablando de la racionalidad. Sí, eh, hola con todos. Eh, hola Sebas, hola Luis. Hola. Entonces, eh, bueno, pues eh, hablamos un poco de la racionalidad, que es uno de los supuestos más básicos de la, de la teoría económica. Eh, y bueno, queríamos hablar un poco de, de, de, de la racionalidad y los supuestos detrás de la teoría económica, por qué los, por qué los usamos, eh, cuáles son las cosas buenas de estos supuestos, pero también estar conscientes de, de, de las limitaciones. Eh, eh, que estos se que pues, pueden tener la racionalidad es uno de los principales eh, entonces, bueno, sin entrar en mayor detalle eh, los modelos económicos eh, simplificando un poco tiene un, un, un sujeto representativo que se supone que es racional sabe, lo, sabe sus gustos perfectamente sabe lo que es bueno para él eh, puede hacer cálculos matemáticos complejos en términos de, de probabilidades estadísticas sí, eh, y de forma instantánea, ¿no? Forma instantánea, claro. Eh, y y por lo tanto optimiza su felicidad, su felicidad la, la modelizamos con una fórmula matemática generalmente asociada al nivel de consumo, pues más o menos la felicidad se vuelve una función creciente del consumo, mientras más consumo más feliz, y él sabe cómo, eh, los, los, ¿cómo se diría? ¿Cómo se, cómo se entre dos? Ah, un, es una difícil palabra de traducir sí. en inglés, hay unos intercambios, unos intercambios que sí. implican costos de oportunidad. Compensaciones ¿no? incluso, de oportunidad. De compensación entre una y otra. Entonces la racionalidad viene simplemente para, bueno, yo tengo recursos limitados, cómo Maximísimo mi felicidad con estos recursos limitados, encontrar las mejores compensaciones, la mejor canasta de consumo. ¿no? Creo que aquí hay dos temas muy interesantes, David. El primero es el tema de cómo hacemos economía. Y yo creo que hay un cambio de paradigma en cuanto a la manera de hacer economía. De hecho, la semana que viene va a venir a, a la Universidad John Chisholm, que es eh, del board eh, de la, del Santa Fe Institute, que es el instituto que está haciendo las cosas más interesantes o más eh, punteras ahora mismo en teoría de la complejidad. Pero la idea que tenemos de hacer economía, que es sobre todo construyendo un modelo eh, matematizado, hipersimplificado de la realidad, nos lleva a tener el lugar de ver lo que realmente ocurre. Tenemos que construir un modelo para intentar entender lo que ocurre y para que ese modelo, dentro de nuestras limitadas capacidades, lo podamos hacer tiene que ser un montón de supongamos de tal manera que cuando un alumno entra al primer semestre de economía, abre el libro de economía, lo que pues es supongamos, supongamos una gente perfectamente racional, que tenga tal preferencias en un seterus paribus, en un equilibrio que. Pero claro, a base de tanto supongamos, perdemos la realidad. Sí, sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y, y a mis estudiantes siempre les digo, por ejemplo, en las clases de micro, entonces vamos por todos lo supongamos, supongamos, y me gusta decir las limitaciones, pero también siempre les digo, pero ninguna cosa, como por ejemplo la economía comportamental, que se toma la racionalidad o, o el comportamiento humano más serio y tiene supuestos más complejos en el comportamiento humano, pero eso hace que los modelos matemáticos se vuelvan demasiado complejos para que puedas resolverlos a nivel macro, por ejemplo. Entonces es muy difícil llegar al nivel macro y decir, bueno, decir al Banco Central cómo manejar la tasa de interés si uno no acepta estas simplificaciones que podrían parecer pero, eh, bastante fuertes, pero necesarias para que pueda ser matemáticamente. Eh, pero el, ahí el problema es que los ah. modelos terminan siendo matemáticamente exactos o matemáticamente correctos, pero... Eh, sustancialmente, realmente, completamente incorrectos. Porque si tus supuestos de entrada son incorrectos, es decir, estás hablando de un gente perfectamente racional, eh, y eso es evidente y rotundamente falso. Eh, ahora vamos a ver qué entendemos por perfectamente racional. Pero si estás hablando de esa caricatura de ser humano que es el Homo Economicus, evidentemente a las personas, a los seres humanos, a los eh, seres humanos existentes, lo que haga o diga ese Homo Economicus no le afecta en nada, porque. Son docentes completamente distintos porque uno es una caricatura de ser humano, que es la que además los que no saben de economía creen que hacemos los economistas, alguien solo centrado en el beneficio, perfectamente racional, que es que es un absurdo, es, es, es, es una irrealidad que no hace ningún sentido, pero claro, en el modelo matemático encaja. Pero ahí el problema es, ¿merece la pena perder la realidad para alcanzar las actitudes eh, matemática. Yo creo que es uno de los graves problemas de la deriva de la ciencia económica en los últimos 50 años eh, y que por eso eh, tenemos graves problemas. Pero, pero yo no diría una cuestión de merece la pena o no. Yo lo veo más como, por ejemplo, yo no, no me gusta la macroeconomía, no me gusta justamente porque ya cogiste tantos supuestos desde la micro que cuando llegas a la macro ya no me lo creo personalmente. Y me gusta criticar la macro, pero la verdad es que al mismo tiempo no me gusta en el sentido de que no tengo ninguna otra alternativa. Yo no podría decir al Banco Central cómo dirigir sus su tasas de intereses. Bueno, y no tengo ninguna cosa mejor. Entonces me parece que puedo criticarla por horas a la macroeconomía, pero no, no se me va a ocurrir nada mejor. Entonces me toca aceptarla ¿Qué? porque la única forma de tener algo que decir, alguna idea, por más que no sea precisa o exacta para poder controlar la economía a lo macro, tienes que tener algún modelo que sea manejable. Y es que creo, es que creo que sí que, la... que hay algo mejor. Y ese algo mejor es la Escuela Austriaca de Economía, que no se basa en esos modelos matematizados hipersimplificados. Y le, aquí la cuestión es, ¿y cómo decirle al Banco Central qué tasa de interés tiene que aplicar? Bueno, simplemente eliminando el Banco Central. Es decir, no hay que decidir qué tasa tiene que aplicar, hay que dejar a las fuerzas de mercado que decidan el tipo de interés, como deciden el precio del arroz o de la papa o de la naranja. ¿no? Eh, y el problema es que cuando crees que lo sabes y en realidad no lo sabes porque tu modelo está en está con tantas falencias desde los datos de entrada, con tantas falencias de los supuestos de entrada, es mucho más probable que fastidies la economía, que cometas graves errores, que si tienes la humildad de decir no lo sé, que decida el mercado cuál es el tipo de interés. Ahí es mucho, es mucho más probable que falles porque tu modelo... Y de hecho, no creo que la ciencia económica pueda estar contenta con casi nada de lo que se ha logrado a día de hoy. Es decir, en macro no tenemos un modelo que explique bien las crisis económicas pero, y en micro ¿sí? no podemos determinar un precio Es decir la, la, la, lo más sencillo que es cuál es el precio de las naranjas en el mercado hoy la teoría la microeconomía matematizada no sirve para nada será el precio que decide el mercado esta mañana y no, ni se puede ni, prede, ni predecir ni decir o sea no ni predecir. predecir el precio pero se puede predecir cómo va a cambiar en respuesta a choques económicos porque obviamente sí, es lo que pero es. Pero, ¿sabes que va a pero tú puedes saber que va a cambiar, pero no cuánto. Es decir, si hay muchas tormentas, no sabes si el precio de la naranja va a subir un 10, un 1 por un 2 ciento. Nada de eso lo vas a saber. Pero, pero, pero, pero tú empezaste diciéndonos que había una solución. ¿Qué, qué, qué más? Porque porque porque yo a partir del momento que tenemos un modelo matemático, el problema es que hablaste de Santa Fe, que es que es del, del, del lugar sí. seminal, pues, en el lugar seminal para teoría del caos El problema de la sociedad es que es un sistema caótico y como el claro. clima, es imposible de predecir. Es lo que el efecto mariposa, sí. puede Y es verdad, matemáticamente es verdad. Una mariposa en Argentina sí. puede crear un huracán en África del Sur. Es verdad, matemáticamente es verdad. Lo mismo en la economía. Entonces, nunca vamos a poder predecir la economía perfectamente. Y eso está bien, pero el problema es, si sabemos que no la podemos predecir, y de hecho es estrepitoso el fracaso de los economistas cuando predice la economía, y ahora que estamos en enero y empieza el nuevo año, si vemos todas las predicciones que se hacen en diciembre de cuánto crecerá la economía en la que viene, todos los pronosticadores economistas fracasan estrepitosamente con un año de tiempo, que es poquísimo. Si Bien. sabemos que no se puede predecir, ¿por qué seguimos empeñados en predecir? ¿Por qué no asumimos simplemente que el futuro es radicalmente incognoscible y que la labor de un científico no es jugar a ser brujo, sino que la labor de un científico es explicar las variables? Los... solo el tema para, para, para terminar este tema. Eh, ¿Tú crees que en, en, la, en la forma que tú ves la solución, o sea, digamos, una alternativa a la macroeconomía neoclásica, digamos, ¿tú crees que se quitaría este problema de la racionalidad versus un humano verdadero? Pero, pero creo que hay mucho más que la, o sea, creo que la macroeconomía neoclásica en su gran parte, en su mayor parte, se puede tirar a la basura y no sería no una no gran pérdida para la, la, la humanidad. Y creo que se puede hacer economía de otras muchas maneras. Creo que la escuela austriaca de economía es un camino que ha demostrado eh, una gran eh, una gran eh, trayectoria y una gran acuración, una gran hay, eh, hay precisión. Hay esto, para... Precisión. Creo que las, eh, la, la, el paradigma de la complejidad nos plantea una alternativa muy interesante, infinitamente más interesante que seguir haciendo modelos predictivos que llevamos 70 años fracasando estrepitosamente. No hay ningún modelo predictivo de la economía que haya funcionado, no ya digo mal, sino no estrepitosamente mal. ¿Por qué seguimos empeñados en eso? Ahí les voy a detener un momento. ¿Les parece que con esta polémica candente nos vayamos a la primera pausa? Claro. Sí, sobre este... todo si no le escuchan nuestros alumnos de macroeconomía, que a lo mejor no les gusta mucho escuchar todo esto. Está bien, está bien. Pero por último lo podemos decir. Nos vamos a la primera pausa. Este es el programa de Economía de la Vida diaria del Instituto de Economía de Universidad de Fresco Quito. Ya volvemos. Juan David quería decir algo y te dejo la última palabra antes que te vayas. No no, solo iba a decir que para que puedan cambiar algo que no funciona bien, primero tienen que entenderlo. Entonces igual hay que enseñarles la macro que es la que se aplica hoy en día para que puedan ellos eventualmente. Gracias. Ya volvemos. Economía de la vida diaria con los pisos de la Fundación Cristian. Espacio publicitario. Ponle fe a tus finanzas. Con ahorro y planificación logras tus metas.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 Y estamos de vuelta al segundo segmento de su programa Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito. David Robalino, Luis Pinoza, González, Sebastián Marela, les damos la bienvenida a este segundo segmento. El programa de agradecer al auspicio de la Fundación Crisfe, que nos trae consejos financieros y educación financiera. Les invitamos a seguirnos en la web www.centroecuador.es, donde podrán encontrar este programa de radio en formato podcast, los jueves a las ocho y media por las ondas de radio de Radio Centro. Eh, de igual forma, visiten la página web de la universidad www.usfq.edu.es para que se informen de la oferta académica de pregrado y posgrado y los, y los eventos que llevamos a, adelante. Desde el Instituto de Economía les invitamos a revisar las publicaciones periódicas, en particular Coyuntura y Coyuntura Express. La regularidad es Coyuntura es una vez al mes, Coyuntura Express, si hay un tema de Coyuntura más, más urgente, eh, sale con una mayor mayor frecuencia. Y finalmente, www.consejosfinancieros.org, consejos financieros, gracias al auspicio de la Fundación Cristian. Para aquellos que se juntan o se nos unen en este momento al programa, estamos hablando del, partimos hablando del, del supuesto de la racionalidad, y, a, y vamos a retomar, que es como o se llama, está en el centro, digamos, de la, de la teoría, de la enseñanza, de la economía, y es un supuesto, para decirlo menos, heroico. Eh, así que retomemos a partir de ahí, Juan David, Luis. Sí, bueno, yo solo que, en lo que terminamos hace un rato de, que criticábamos todos a la macro, que justo somos tres profesores que a ninguno nos gusta macro. A eh, mi, a mi, o sea, a mí no me gusta la macro neoclásica, pero creo claro. que se puede hacer una macro muy bonita, la, la macro neoclásica que se estudia a día de hoy en los libros de texto, creo que es muy distinto de la macro en general, a mí la macro me parece muy bonita. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, el concepto macro está ahí presente, cómo lo abordas, digamos, el neoclásico. Sí, sí, sí, exacto. Pero lo que quería decir también es que, por ejemplo, a mí también me gustan alternativas eh, mucho más complejas, ¿no? descentralización centralización, quitar el banco central, un rato mencionaste. También me gustan este tipo de ideas. Pero ese tipo de cambios son mucho más extremos. ¿no? Entonces, ¿no? Pasar de, de, de la macro que tenemos actualmente, que, que, que maneja los bancos centrales y los gobiernos del mundo, a una alternativa no va a pasar. Entonces la academia tampoco puede pasar tampoco tan fácilmente. No es que estamos todos trabajando en una macro que se podría botar la basura, porque sí también hay lo que se llama path dependence. ¿no? Eh, como ya es algo que hemos usado tanto tiempo, es difícil cambiarlo eh, o se demora sí, más Sí, pero, pero una, una cosita ayer, David. Uno presupondría que los investigadores tendrían mucha menos path dependency y mucha menos eh, tenure dependency, o sea, mucha menos dependencia de la situación actual, porque precisamente tienen un puesto garantizado en las universidades para que sean independientes en sus investigaciones. Y en lugar de ser independientes, están completamente dependientes tanto del prestigio de ciertas publicaciones como de la historia, etcétera. Precisamente eh, se les da unos privilegios eh, ¿Para qué? Como que no te puedan despedir de tu trabajo, para que seas independiente y en lugar de ser independiente son completamente dependientes. Es muy criticable. Y en este tema de la racionalidad hay otra implicación que a mí me parece muy interesante y también quería eh, comentar y tener sus opiniones. Eh, es que la racionalidad por lo menos en la forma que la en economía, supone que el individuo no es influenciable, que tiene preferencias intrínsecas, tiene sus gustos que están formados, vienen dentro de él, y que sus gustos no dependen del contexto ni de, ni, ni, ni de la influencia social a su alrededor. ¿Qué opinan ustedes de ese supuesto, pros y contras de ese supuesto? Es que, en realidad, ahí tenemos un problema, y eso ya lo descubrió el premio Nobel de Economía, agarro, ¿no? agarro, que en realidad viene de Condorcet, viene desde anteriormente, es que si las preferencias, es decir, si yo lo que quiero no es permanente, no se puede construir un modelo sobre ese ser humano que elige. Y la, y la evidencia es que los seres humanos elegimos, pero no sabemos exactamente por qué elegimos. Es decir, eh, yo elijo esta leche y no esta otra, y no sé exactamente por qué, es decir, eh, no lo puedo racionalizar. Eso no quiere decir que sea irracional. Porque aquí hay, yo creo que hay un problema con qué queremos decir con irracional. Es decir, dentro del de conocimiento y el tiempo que razonablemente le dedico a pensar en esto, elijo lo que me parece mejor. Y de lo que me parece mejor, me parece mejor, entre otras muchas cosas, porque el entorno en el que vivo valora más esto, valora menos esto, valora más esta marca, por tanto, como quiero quedar bien con el entorno en el que vivo. Sí, en ese sentido, las preferencias son perfectamente racionales porque con el tiempo que dedico a pensar y mis preferencias decido, pero no son perfectamente racionales como algunos nos hacen creer, como que siempre quieres maximizar eh, el dinero, como que siempre quieres maximizar y lo piensas en una tabla de Excel y en la tabla de Excel te sale que tiene que salir mejor. No, con intuición, que es una parte muy importante de la inteligencia humana, con preferencias, con el querer gustar a los demás, con todo eso tomamos decisiones y ya está. No hay... O sea, son racionales, en ese sentido, pero no racionales en el sentido de racionalidad pura o racionalidad fuerte. Pero, pero hay un problema y porque justamente tú dijiste algo que para mí es la clave, que lo hacemos porque matemáticamente se vuelve mucho más simple. Si tienes un modelo con influencia social, se vuelve un, un modelo matemático dinámico muchísimo más complejo de resolver. Es más, hay una forma de movilizar ese tipo de cosas que es agent-based modeling, que viene de más sí. de la caos, y de, de la historia sí. del caos y complejidad. Y, y son modelos que a mí me parecen muy interesantes, pero que, que el mainstream todavía no los usa realmente. A, a mí... A mí no me puedes convence. Explicar, ¿Puedes explicar un poco el, el tema de los digit pens positive Modeling? Sí, sí. Entonces, eh, y como, les, como les decía al principio, el, la, la economía neoclásica tiene un solo individuo y vemos cómo se comportaría ese individuo al maximizar su felicidad con sus, sus, sus, sus, sus limitaciones presupuestarias, etcétera. Y de eso sacamos las conclusiones. En el english Model dices, no, hay varios individuos con distintos gustos y distintas cosas que interactúan de distintas maneras. Pero como no puedo resolverlo matemáticamente de una forma exacta, porque hay demasiadas variables, demasiados factores que están moviendo. Ahora tengo millones, antes tenía uno, ahora tengo millones. Lo que haces es, coges una computadora y modelizas millones de individuos y les pones ahí sus gustos y, y cómo se comportan ellos. Y lanzas y lanzas un escenario, los haces que interactúen y haces iteraciones, tienes unas mil iteraciones y haces unas, un millón de simulaciones y luego sacas el promedio de distintas pero, variables que están y puedes sacar la distribución de cosas eh, dentro de eh, varias. Es como hacer experimentos, pero en la compu, digamos. ¿no? A mí a mí me parece que los H models son un paso adelante en el sentido de reconocer que los el homo económicos y los modelos anteriores están eh, están obsoletos, pero me parece que sigue explicando del mismo problema de eh, que el, el que hace el modelo es el que decide qué preferencias va a tener y la diferencia radical y quizás eso me parece muy importante como economista de la escuela de es que nosotros en economía tratamos con seres humanos y lo radical de los seres humanos es que son, son libres y originales por tanto en el modelo las únicas posibilidades de lo que ocurre en el modelo serán aquellas que se le haya ocurrido al que hace el modelo que está actuando como una especie de dios sobre su pequeña sociedad que ha creado, sobre su pequeño modelo. Por eso creo que a muchos eh, investigadores les encanta este tipo de modelos, porque les permiten ser Dios en su propio modelo. Pero eso no tiene ninguna relevancia en la realidad, porque tú ya has predeterminado a tus, a tus agentes qué preferencias pueden tener, pero no tienen la libertad ni la originalidad de cambiar de preferencias. Y la historia de la humanidad está llena, bueno, no, es que la vida humana es permanentemente una disrupción. Constantemente ocurren cosas que no estaban planificadas, desde el teléfono celular hasta el COVID, desde el motor de explosión hasta la vacuna. Luego, no tiene ningún sentido para la vida real. Es un paso adelante, pero yo sigo creyendo que Peca tiene el mismo pecado de nacimiento, creerse Dios. Pero, pero sí, sí, estoy de acuerdo y, y, y, y, y, y me parece interesante desde un, un punto de vista matemático. Es más, yo los estudié cuando estudiaba todavía matemáticas. Los vi más del lado matemático y teoría de la complejidad. Cuando empezamos la segunda sección, cuando quería poner el contraste el individuo y el contexto, es porque, en mi opinión, esa es una de, de, de, de las cosas que la economía neoclásica ignora completamente y me parece que es un error muy grave porque me parece que es uno de los factores más importantes para determinar el comportamiento del ser humano, es la influencia social. Somos una especie social y creo que los individuos y, y, y también la academia subestiman la importancia de la influencia social cuando viene a gustos y preferencias. La gente en gran parte sigue las modas, no tiene gustos intrínsecos ni preferencias intrínsecas, sigue simplemente las modas y eso crea nuevas dinámicas que con modelos relativos sencillos en los cuales pones una utilidad que tenga un, compon un componente relativo, ya te cambia lo, el, el, el equilibrio del modelo y tienes cascadas de consumo, tienes nuevas externalidades si quieres que vienen de una de, de, de toda esta, de esta parte relativa y de la interacción claro. con el contexto y los otros humanos de la sociedad, que toda la sí. teoría de completamente ignora y me parece que es de las cosas más importantes eh, en la sociedad. El, el, la cuestión es que claro que cada uno tenemos preferencias. La pregunta eh, y, y cal, claro que las preferencias son influidas por la sociedad. La pregunta es que eh, no es ninguno de los dos extremos, es decir, eh, que le guste a un grupo social no quiere decir que necesariamente te va a gustar a ti, pero claro que hay un beneficio en adherirse a las preferencias de un cierto grupo social. Es decir, eh, claro que hay un beneficio en que si todos mis amigos, es una especie de bien red, si a todos mis amigos les gusta esta película o esta serie y yo veo esta película o esta serie, soy parte del grupo, me siento integrado, tiene beneficios para mí. ¿He racionalizado si realmente me gusta a mí como individuo, me gusta a mí porque soy parte del grupo y me gusta hablar de esta película, de esta serie? Bueno, es que en realidad no hay manera de determinarlo. Ahora, el que le guste no a mí, quiere decir que me guste a mí. Tampoco puede pero, ser. Pero al individuo no le hace falta entender. Pero digo, después si uno, como, como, como un académico de las ciencias sociales, quiere ver la sociedad, Luego, por ejemplo, para mí personalmente, completamente personalmente, yo lo veo a Justin Bieber como un error de mercado que viene de estas fuerzas eh, de influencia social, de adolescentes influenciables, del marketing. ¿Cómo explicas, por ejemplo, en tu visión, que, que más de 500, en Estados Unidos solamente, en la industria del marketing es más de 500 billones al año? Sí, pero si es que hablamos de la nacionalidad en la industria, esos 500 millones no pueden ser simplemente para, para decir, miren, existo. Esos 500 claro, mil, pero, millones, 500 billones tienen que recuperarlos de alguna forma. Entonces, pues, pero, pero tampoco, pero tampoco es verdad que una buena campaña de marketing te vaya a vender algo necesariamente, es decir, eh, no, no hay claves. Es decir, tú te puedes gastar cientos de millones en marketear un producto y si el producto no gusta, no gusta. Es no hay manera de ponderar o racionalizar esto. No hay manera de decir si la música de Justin Bieber es mejor o peor que otras músicas. Es la que gusta porque gusta y no hay manera de racionalizar los gustos o ponerlos en orden o decirlo. De, bueno, de, de una forma objetiva, no, por, porque, porque tienen ese componente subjetivo intrínseco que nunca vamos a poder claro. más allá, pero a mí me parece muy interesante y me parece que ha habido una pequeña ola de integración de distintas áreas que me parece a mí interesante, que la economía no se cierre e con Entonces, ¿y quién es yo personalmente llevaría esto más allá? ¿Qué es estar libre? ¿Qué es ser libre? ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto de las decisiones que yo tomo y de los valores que yo tengo son míos y qué tanto es simplemente una herencia del contexto en el que yo crecí? Del colegio al que yo fui, de los padres que yo tuve, del pasaporte con el que yo nací, del color de mi piel, de mi apellido, y pero qué tal, tres cosas eso. que yo o al que, quién soy yo, o sea, cosas de la libertad cuando los economistas y, y hablan de la libertad. Entiendo más o menos lo que dice, pero si es uno realmente indaga qué es la libertad y cuáles son los límites de la libertad y, y cómo se la manifiesta y, y, y, y, y que es algo tan importante en esa visión, no me parece claro para nada. Y justamente me parece que al contrario, si uno extiende esto de libertad a algo más, un, una cosa más filosófica, poststructuralista, lo Foucault, tienes ya el condicionamiento de la sociedad. A mí me gusta mucho la visión de Foucault. Pero, que, claro, pero es que en esa que visión... El es una herencia de la cultura en la que, en la que naciste. Claro, pero en esa ahí, visión... Ahí, Luis, sí, uno, te esa voy a visión tener... parece que hay un yo puro y luego un yo social. Pero es que no existe tal diferencia. Yo soy yo y mis circunstancias, como decía Ortega. Yo soy yo, mi yo social, soy soy el yo que soy. No hay un yo puro interior eh, y luego me se ve influido por el yo social o el yo social. Pero, que no. pero yo ahí, soy lo que la psicología, pongo. la psicología ya está en desacuerdo contigo completo. Listo ahí tú... y ahí voy a cortarles Luis y David. Creo que vamos a regresar con este tema. Eh, no en este programa pero en un programa próximo ¿Sí? nos tenemos sí, que ir a la bien. segunda pausa este es el programa Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía Universal de San Francisco de Quito ya volvemos, el programa es de gracias con el auspicio de la Fundación Crispe. Espacio Publicitario Ponle fe a tus finanzas Use su tarjeta de crédito en lo que realmente necesita Utilícela en beneficio de su negocio no para cubrir gastos diarios o consumos improductivos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 traerles este consejo financiero en el contexto de lo que estamos hablando sobre la racionalidad o irracionalidad de los agentes económicos. Y yo les, estaba, les quería plantear sobre esta idea de ahorramos lo suficiente para toda la vida en el momento en que tenemos ingresos o no. ¿Pasa por ser irracionales o no? Claro, y entonces ahí hay todo lo que se llama economía comportamental y ha identificado un montón de sesgos sistemáticos que la gente tiene. Entre esos sesgos intertemporales, la gente tiende a... a, a eh, sobreestimar el presente con respecto al futuro y tiende a ser inconsistente, entonces uno dice quiero ahorrar para el retiro pero todavía no voy a empezar a ahorrar el próximo año, y el próximo año se vuelve hoy día y dices no quiero empezar a ahorrar pero todavía no el próximo año y así sigues hasta que de pronto llegas al retiro y nunca corraste. y la gente ya tiene un poco de intuición que tiene esas limitaciones que no son, que no son complet fuertemente racionales completamente y entonces la gente ya tiene a, a, a tener su, su, sus propias formas de, de, de, de, de sobrepasar eso. Eh, y una de esas es justamente herramientas financieras como cuentas de ahorro que, que te debitan dinero automáticamente al final del mes. Tú no tienes que acordarte porque sabes que no te vas a acordar siempre todos los meses, porque no va a ser consistente Entonces ellas te, te quitan eh, automáticamente o por ejemplo justamente eh, esas estas cuentas de ahorro a plazo fijo. ¿no? Claro. Entonces, si tienen los incentivos de que dices yo me comprometía que durante un año voy a ahorrar, si es que cambio de opinión y soy inconsistente con mi decisión actual, voy a tener una penalidad. Entonces vale la pena para tener un compromiso consigo mismo y que sea más probable de que logremos nuestros objetivos de ahorro. Y en muchas, y en, y en muchas cosas en muchos, en muchos casos, creo que, creo que el, el optar por este tipo de productos financieros, digamos que es un ahorro forzoso, en donde tú ya sales de la decisión recurrente de ahorrar, creo que es una forma de reconocer de que claramente no eres o no tienes, digamos, esta perfecta planificación, este perfecto visionamiento y esta perfecta voluntad, ¿no? Claro, pero que es normal, es natural, es la naturaleza humana que es así. Entonces, claro, no es, es que la, no, no hay ninguna falencia en eso, es decir, los seres humanos somos seres que planificamos y también somos seres que tenemos impulsos, somos seres que acertamos y también somos seres que fallamos, eso es parte de lo que somos, ¿no? Eh, quizás lo que estamos haciendo con estas planificaciones previas es intentar disminuir los impulsos e intentar disminuir las falencias, pero es parte de lo que somos. Sí, pero claro. y, y no solamente eso, y con esto voy a terminar porque se nos acabó el tiempo, o sea, eliminamos la falencia pero también nos aseguramos de que tengamos que comer cuando somos viejos y no tengamos ingresos. Exacto. Básicamente. Ya no, algunos ya nos vamos acercando y nos preocupa. Exactamente. Débitos a la cuenta de ahorros automáticos que estén programados automáticamente, que ni piensen y Exacto. cuentas a, a plazo fijo cuando quieren realmente hacer un compromiso de ahorro. Perfecto, esto es Economía de la Vida Diaria, el Instituto de Economía de la Universidad de Francisco de Quito. Juan David, Luis, muchísimas gracias del programa de Cabo Gracias el auspicio de la Fundación Crisfe. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias, chao. Acabamos de escuchar Economía de la Vida Diaria. Gracias al gentil auspicio de Fundación Crisfe.